¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Hoy 7 de agosto recordamos el nacimiento de ABCTV idea de quien hoy no está con nosotros, don Aldo Zucolillo Moscarda, pero con la herencia dejada por su hija más querida, Doña Natalia Zucolillo, sigue dando el empuje al igual que el resto del multimedia, ABC Color, el día de completo, que al día siguiente, 8 de agosto, celebra su 51 primer aniversario adquirida en 2015, era ideado ABC Cardinal y más tarde, de unos años antes, era creada ABC Digital. Es el multimedios más potente de nuestro país, que tendrá algunos detractores, y unos admiradores que son mucho más, que quieren un país mejor y un patriotismo feliz. Para conquistar un feliz destino, como decía y cantaba en Canción de Paz, Vitalino Rodríguez, mejor conocido como Alberto de Duque, el archiduque de la canción en el Paraguay. Desde este pequeño estudio, donde se graban diferentes contenidos youtuberos, tanto en vivo como lo que están viendo ahora, este contenido grabado. Les saludamos al grandioso multimedio, a 51 años de su creación y, como era de esperarse, el primer aniversario de ABCTV. Muchas felicidades. Que Dios, por la de San Francisco de Sales, les bendiga y les acompañe siempre. Les saludó su amigo David Alejandro Mas Villalba.